Bueno, el hermano de Wei, que es el jefe aquí, en Fujimore, que es un nombre muy bonito, porque está relacionado con el mar y la montaña, nos explicaba, pero hoy vamos a hablar, nos vamos a centrar en la auténtica cocina japonesa. Estamos en el Centro Comercial del Viria, y bueno, fijaros qué maravilla, como están ya elaborando, eh, pues, alguno de los degustación que vamos a tener hoy. Bueno, en primer lugar, felicidades gracias, por este lugar. Gracias. Y, bueno, tenés muy conocido aquí también en Marbella porque has trabajado en grandes cocinas, sí. como puede ser también Puente Romano, en sí. Nobu. Sí, sí. Yo, yo hablo un poquito de español. Yo aquí vivo ya casi 13 años. Yo eh, antes trabajo en Puente Romano con el señor Tomás eh, muchos años. Y eh, ahora hacemos restaurante japonés. Eh, se llama Fuji Umi. Fuji-umi significa, es, dice, Fuji de montaña de Japón. Y umi es mar, como Malvea igual. Montaña y mar. Entonces, queremos hacer un restaurante de, de clásico de Japón. De, queremos, nosotros, empresa, queremos hacer comida de clásico japonés, comida de, para para Malvea, aquí gente. Para compartir, ¿no? comida de bueno, um, buena comida y para la salud importante, porque después nos hacemos muchos minutos para, para gente de cuerpo, de salud, por salud es más, más importante, es nosotros de plan, muy importante. Uh, no, queremos, no queremos hacer sushi de, de, ¿cómo se dice? Solo queremos hacer bien y un precio también para todo gente puede disfrutar la comida de clásico japonés. Bueno, sí. Vamos a hablar con también nuestros telespectadores... para que conozca un poco más esta cocina japonesa y qué platos tienes en la carta. Pla um, plato hay mira todo clásico de sushi, sushi sashimi y comida caliente hay tempura de. y hay, como se dice?, que usa de cosas, todo de nosotros hecho con mano. Y muchas cosas, uh, todo son hechos de nosotros, de Peribala. Um, Las salsas también están elaboradas de, por vosotros. Tenéis una gran variedad también sí, en salsas, ¿no? Más sí, picante, menos picante. Sí, uh, nosotros aquí los comidas casi. Uh, cada comida hay su sabor, todo diferente, distinto comi uh, sabor, no hay muy, muy, muy parecido, muy parecido, no, todo, todo diferente sabor, cada comida hay un sabor diferente. Sí. Creo que ya hay mucha gente acostumbrada aquí en el Mediterráneo, los españoles, en Andalucía. Y a la gente le gusta mucho este tipo de comida japonesa. Las algas acompañan ya muchos platos también, sí. ensaladas también típicas vuestras. Sí, sí, sí. Es que hay muchos platos muy variados y todos muy buenos. Aquí? Um, sí, um, bueno, nosotros solo tres meses. ¿eh? entonces. Uh, Uh, todavía uh, siempre yo preguntando clientes qué sabor le gusta uh, qué problema hay vamos a mejorar las cosas así bien también el pescado uh, lo soléis trabajar muy bien sois experto ¿eh? en, en desmenuzarlo quitarle espinas sí. y está perfecto luego en el plato sí y pescado yo puedo decir nosotros aquí pescado todo de, de no es piscina de pescado, es uh, como estado, ¿no? Se dice. No es salvaje, no, no es salvaje, salvaje. Porque salvaje es demasiado calo para pintar difícil. Para muchas clientes no puede disfrutar salvaje, salvaje. Difícil, difícil, yo digo de verdad. Sí, no, sí. Por eso nosotros, uh, mucho pescado, todo de, de mar, de, de vivir de mar, de, pero es uh, estado, ¿no? Como La pasturía, ¿no? No, no, bizofadería, no. No, eso uh, Cerca de playa, ese de pescados, sí, por ejemplo, lupina, salmón, sí, y, y las verduras también fresquita verduras <risa> frescas, es todo, todo, todo, todo cada, muy rico. Cada día, um, mercancía, me ¿no? Compra verduras, yo cada día. Por ejemplo, una persona que nunca haya probado la comida japonesa, tú qué le recomendarías? Por ejemplo, yo nunca he probado nada japonés y vengo a tu restaurante y digo, ¿qué me recomiendas? Yo. Quiero tú probar con comida caliente, empezar poco a poco. Porque crudo cosas eh, difíciles. Yo primero es comer yo, eh, y llorar también. Porque es eh, difícil, cuando mucha grasa. Cuando comer con mejor eh, cosas, menos grasa. Sin grasa de pescado, de poco poco poco sube. Hasta todo, hasta cosas de, con grasa. Porque... Sí, difícil. Con caliente, comida caliente, poco, con, con sushi, poco, poco sin grasa, poco grasa, poquito más, poquito más, poquito más come así. No, no primero ves come todo, porque ese luego ya no quiere más. Consejo, ¿eh? Asado, buen consejo, eh, has dado muy buen consejo. Vas a tener abierto todos los días? Uh, nosotros uh, martes uh, cerramos un día. Mm, y lunes hasta domingo todo. Una semana, un día de descanso para todo, relajar, algo. Sí. Personal, todo descansado. Sí, sí. ¿Horario, mediodía, noche? Horario? Sí, nosotros ahora, momento, horario es mediodía, una media, hasta noche, 23. Sí, a tarde nosotros hay cambio, pero hay comida. Sí. Bueno, Así que tenemos este sitio aquí, en Elvidia. Y una comida, como nos habla el Chess, buena buena, ¿no? Bueno, pues vamos a probarla. Sí, sí, sí, sí, lo sí. um, Luego quiero, quiero vosotros probarlos uh, hoy de plato, pero no todo, pero es uh, poco, sí, sí. Un día espero que tú venís a probar más. Sí. Muchas gracias, gracias enhorabuena. Sí. Gracias, muchas gracias. ...bueno la verdad es que Marbella, la Costa del Sol... ...también tiene una gran gastronomía... ...y muy variada y sin salir de aquí... Podemos viajar incluso a Oriente a estar en las nuevas cocinas también que nos ofrece Puente Romano, que son uno de los pioneros, que nos ha enseñado la cocina japonesa y que es maravillosa. Y señor Tomás, que es un gran, gran, gran, gran chef de los número uno, pues nos va a hablar también de este restaurante porque el chef, el jefe ahora aquí, es también uno de los grandes y que ha trabajado con vosotros en Puente sí. Romano. Buenas tardes, Thomas. Hola, buenas tardes. La verdad es que la cocina japonesa, la cocina oriental, está tomando cada vez más auge. Antes, aquí en Andalucía, no se conocía. ...pero yo creo que de las grandes mmm, profesionales... ...Puente Romano y grandes sitios que han innovado esto... lo ha puesto eh, aquí en Andalucía... ...y cada vez más son las personas que buscan sushi... ...buscan comer este tipo de comida, ¿no? Toma, aparte que hay de todo... ...y aquí hay una, una nacionalidades de, de todos los países... ...y que está muy acostumbrado... ¿no? ...sí, es que la comida japonesa es eh, muy saludable... ...la gente busca en eso... ...productos naturales, saludable... ...comer bien, sin sentirse demasiado lleno, saciado... Eh, ...es una comida ligera... Muy, ...muy natural, muy saludable y, y, y de gran calidad... Solo, ...solo brilla con una gran calidad de producto... ...y aquí mi, mi amigo Wei... ...es un especialista en sacar máximo aprovecho... ...a la calidad de los productos... Eh, ...para mí es una gran pérdida... ...para él una gran ganancia aquí abrir su propio restaurante... Y, la verdad que es solo recomendable, yo vengo ya, yo he venido ya varias veces con, con mi mujer, con la familia y la verdad que solo hay que decir palabras buenas, es espectacular la comida, es máxima calidad lo que, vale, lo que me esperaba de él cuando, cuando ya anda por sí mismo y, y lo ha conseguido y lo único que hay que desear es Mucha suerte que toda la gente se entere de la calidad de la comida que es y lo que produce y lo que sirve y el cariño que pone en su comida, en su cocina y la verdad que, que venga mucha gente y que tiene mucho éxito, es lo que puedo decir. ¿Qué plato recomendarías? Uf, la carta de arriba para abajo está todo muy bien, pero el vagio es espectacular. Las tempuras, él es maestro de las tempuras. La tempura del langostino es un espectáculo. Los tierraditos, fantástico. El edamame para picar, para empezar a su punto sin pasarlo. Es de la A a la Z, todo. Es que la verdad que es difícil de, de elegir un plato. Y cada vez que, que vengo, dice. Señor Tomás, tengo una cosa nueva, ¿vas a probar? Digo, claro, y la verdad que es una maravilla, es una pasada. Qué palabras más bonitas. Le va a estar muy contento cuando vea el reportaje, porque eres, eres así y siempre que te entrevistamos es un placer para nosotros. Muchas gracias por tus palabras y bueno, vamos a disfrutar también de este espacio. Gracias. Muchas gracias.